Thank <laughs> you. Nuevo, ¿qué? Tú tienes el sueño que me lleva la locura. Esa cómica que me manda a ser sin duchura. Cuando te veo, me sube la temperatura. Y yo estoy atrás de ella para una aventura. Dime qué vas a hacer, baby. Yo te quiero comer, para mí. La noche está para ti, para mí. Calentándote así. Me, okay. Me atrevo a confesarte que estoy loco, que okay? ahí por ti te quiero yo. el que tu vida es tu amor Pero aquí estoy yo el que entiende tu dolor Que te ama sin condición el que aunque no te da como una cara Pero aquí estoy yo Para ser de sonreír la guitarra ¡Y abrir la consola, señor! That was it.